Hola, hola. ¿Hay alguien por ahí? Quiero conectarme un ratito para saludarlas por el Día de la Madre. A ver, espero que haya alguien por ahí. ¿Qué creen que he puesto aquí? He puesto la mesa para tomar... Un tecito con ustedes. <ríe> a ver, ahí se los muestro. ¡Hola! <ríe> ¡Hola! Me quería conectar con ustedes un ratito. Hace un rato estuve con mis alumnas. Hace un rato estuve con mis alumnas saludándolas por el Día de la Madre. ¿Y por qué no saludarles a ustedes también por el Día de la Madre? A ver agradecerles también por su compañía ayer, he puesto la mesa para ustedes hola, hola <ríe> hola ¿cómo están? a ver, voy a, voy a leerlas, está Sweet Creation ¿cómo estás? para todas las que han, son mamitas, feliz, feliz día, ¿Quién más está Roxanita, Alejandra, Isabel desde Chancay, Alejandra, nunca me voy a olvidar que eres de Chancay, ¿ah? ¿eh? eso sí te digo, nunca me voy a olvidar <risa> ¡Feliz día! ¡Ay, mi Sandrita que está conmigo! ¡Chicas, les he puesto la mesa! ¡Les he puesto la mesa para tomar el té! O Son sea, las 5 de la tarde. Estoy, eh, he estado tomando el té con mis alumnitas. Así que, ahora voy a tomar el té con ustedes. ¿Qué les parece? Quiero saludarlas. Quiero mostrarles el tecito que he preparado para ustedes. Les voy a invitar estas galletitas. Así virtualmente vamos a hacer nuestra reunión. ¿Qué les parece? Yo estoy en el piso. Estoy en el piso. Ahí. Una galletita para una de ustedes. Ay, sí. Preparé esta, mes, esta mesa con mucho cariño para mis alumnas. Eh, hemos estado, como les digo, conversando. Voy a volver a servirme porque ya... Miren... Por favor, mis tazas y mi tetera. Hola, mil gracias, mis cari. Yo pensé que se había olvidado de, de mi disculpe. No, yo no me olvido, no me olvido de mis alumnas. Gaby, hola, mis cari. Feliz día para todas las mamis en el grupo. Súper feliz día, las mamacitas. Feliz día, chicas. Acá con un tecito. Les invito a un tecito. Les estaba contando, mis alumnas... Les estaba contando que esta, este juego de tacitas que siempre me preguntan lo compré en el barrio chino, ¿ya? Para las que les gusta, así los detalles, este poner bonito la mesa en algún momento en especial. A ver, voy a jalar un poquito más la, la cámara. A ver, ay, disculpen, ya me tira mano. Ay, ay, ay. Después ya pongo mi cara, ya. Ahí. Para mostrarles, ¿ya? Esta tacita con la teterita, la azucarera, la lechera um, y las tazas que vienen seis, las compré en el mercado central. Ahí en el barrio chino, ahí las compré y son lindas. Ahí les voy leyendo. Hola, buenas tardes, querida mesa, feliz día. Feliz día a todas las mames del grupo. Carmen Gisela Tábara. ¡Feliz día, chicas! Esta mesita está especialmente hecha para mis alumnas y ahora también para ustedes. Les muestro cómo le he puesto. He puesto mis casitas. He puesto en un platito galletitas. En otro platito, ay, no saben, todo el día aquí hay algo rico de comer. Y en este platito dorado he puesto un blondie de Nutella. Que mi hija Paloma se la da por hacer postres, como me imagino que la mayoría... Entonces, estamos comiendo Blondie de Nutella. En otro platito, ya doraditos, todos los platitos que yo trato de buscar son doraditos, he puesto frutita con pecanas, con almendras, ahí está. Les invito para ustedes, en realidad mi mamá de acá un ratito tiene que venir a tomar lonche conmigo, ya le he dicho. <risa> Después, ¿qué más tengo? Tengo aceitunas. Ahí, para ustedes también. Unas ricas aceitunas. <ríe> Qué hermosa la vaquilla. Gracias. Ahí les estoy diciendo dónde he comprado. Y también tengo este atril eh, de, tres, de tres tiempos, de tres piezas, que siempre lo uso para mis eventos o para mis, mis reuniones. Uso también estos pastelitos. Estos pastelitos tipo squish. O sea, no son de verdad. Así para mis decoraciones, eh, no sé, la mayoría sabe o no sabe que yo antes me de dedicaba a la decoración de fiestas infantiles. A mí me gustaba mucho. Tenía una empresa en Arequipa de decoración de fiestas. Entonces, este siempre tenía cositas especiales para decoración. A ver, díganme si este pastelito no parece de chocolate de verdad. <risa> sí. ¿Qué dice? Que feliz día de la madre. Oh, qué rica. Qué amorosa, Karimi. Gracias. Mucha felicidad. Sí, he puesto la mesa para ustedes. Así que... Ah, ya llegó mi mamá. Qué bueno. Porque con mi mamá voy a tomar el lunch. ¿Quieren conocerla? No, a ella no le gustan las cámaras. Sí, qué rico. Qué rico para ustedes. Para ustedes. Miren, este portate lo hice hoy con mis alumnas. ¿Hoy? ¿Hoy trabajaste con tus alumnas? Sí. Les cuento que sí, porque se supone que ayer después de la maratón iba a trabajar con mis alumnas esto. Y no pude porque terminé muerta, cansada. Así que hoy en la mañana, y ahí deben estar mis alumnas, hicimos esta, este portaté. Miren qué fácil. Mamá, no te vayas porque vas a tomar un conmigo. Miren, y facilito. Lo hicimos en la academia, muy fácil. Y por acá sacamos el tecito. Lo hicimos al toque, ahí deben estar mis alumnas. En 20 minutos ya habíamos hecho el portate. Ahí está. Los troqueles son de Steam Builder, preciosos. Ya. Y, y, y, y, y también les muestro por aquí. <risas> Ay, si ¿sí ves, quieren conocerte, mamá. Es que no quiere porque no se pinta el pelo. Yo le he dicho que ahora la moda está con, con las canas, se ven preciosas, me encanta. Yo creo que me voy a dejar así las canas también. Miren eh, mi, tacita, mi tacita flotante. Ahí está. Miren qué bonita quedó. Esta la hice en el grupo de Berti, de mi amiga Berti de, de México. Ustedes saben que yo soy eh, parte del grupo creativo de ella. Y miren qué bonita Lo hicimos en una actividad de la fogata escrapera. Y qué bonito luce en la mesa. A ver, díganme si no es una preciosidad. No es por nada, ¿no? Es una preciosidad. Sí, la tacita flotante quedó linda. Las que le gusta la, la tacita, pueden entrar al grupo de Verti. De ahí pueden encontrar eh, la tacita flotante, ¿ya? Voy a ver si no también para ver si podemos bajarla aquí. Eh, porque es tutorial eh, mío, a ver si lo podemos bajar aquí en, eh, por la página de Scrapiat. ¿Ya? Chicas, ¿alguna quisiera entrar a conversar conmigo? Porque puedo invitarla y eh, entra a conversar conmigo. Voy, lo que puedo hacer es eh, invitarla mediante aquí, este, el grupo. Ya, voy a ver aquí, invitar, voy a copiar, ya, y lo voy a pegar acá. Ay. A ver. No lo puedo pegar. A ver. Voy a decirle a Vilmita que, que pase el link Ay, por el WhatsApp. Y de repente por ahí alguien quiere entrar. Y Vilmita copia. Les, les copia el link, ¿ya? Ahí está Berti. Hola, Berti. Feliz día, Berti. Justo estábamos hablando de ti. A ver, voy a mandarle a Vilmita. Voy a copiar el link. Pegar. Y que Vilmita lo puede pasar a la que quiera entrar a hablar, a conversar conmigo. Ya, Vilmita, te lo pasé, ¿ya? De repente lo puedes pasar aquí al grupo. A ver, ¿qué dice? La taza, no importa, todas andamos así. Está bello, qué bello, todo feliz día a tu mami. Gracias, Bertie, mil, compré todo, pero no pude pegar la taza al tenedor, quizá porque mi pistola es silicona es chiquita. Mm, yo lo usé con la pistola, mi pistola es chiquita. ¿eh? <ríe> qué hermosos tus trabajos. Gracias, chicas. Gracias. Quería ver si podía pegar eh, la invitación, pero no puedo, no sé por qué. A ver, Campos, Comments to Facebook. Ah, ya, no puedo comentar. Pensé que sí podía. A ver si Vilmita me ayuda. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver. Si Vilma, Vilmita, ¿estás por ahí? A ver si alguien quiere entrar. A ver, ahorita Vilmita va a compartir. A ver que la que quiera entrar. Lo va a compartir y me dice si quieren entrar. ¿Ya? Ajá, ahí está. Ahí lo compartió Vilmita, ya lo acabo de ver. Si alguien quiere entrar ahorita conmigo a saludar o a conversar un ratito, puede darle a ese link, ese que acaba de, de, dar, eh, de poner Vilmita y entra conmigo a la conversación, a saludar. Ahora estamos muy tecnológicas, muy tecnológicas. Ese link que acaba de mandar Virmita, cualquiera puede entrar y yo le doy pase, ¿ok? Voy a levantar un poquito la cámara para que me vean. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy tratando de... Ay, la cámara está chuequita, ¿no? Voy a sentarme. Ahí está. Acá estoy. Un feliz día para todas. Un beso grande. Vamos a seguir tomando mi, un tecito con ustedes. De verdad que yo feliz de haber participado ayer de la maratón. La maratón fue, realmente fue una maratón, chicas. La que la mayoría me conoce, a mí me encanta hacer esto de la Me encanta. Pero ¿cuál es el problema? Que teníamos que correr porque justamente era una maratón. Les voy a contar, les voy a contar lo que pasó. Entonces, y ahí deben estar mis, mis amigas, mis compañeras, las que han estado ahí conmigo, andábamos corriendo porque solamente teníamos 50 minutos. La que entre yo la voy a ver eh, entrando y le doy el, el, el pase, ¿ya? Entonces, teníamos solamente 50 minutos para hacer el proyecto. Yo, más o menos, como más o menos estoy... Acostumbrada a ser en vivos, yo estaba tranquila, relajada, pero de un momento a otro, como fue desde la mañana a la maratón y nos escribíamos que ya, que ya salimos, que ahorita este, que se está demorando, que, que me quitó 10 minutos, que me robó 5 minutos, y ya todo el mundo se puso noico, se puso estresado, todos nos estresamos, incluyendo yo, no sé por qué a ver quién está conversando a ver sí, pues, no me dejen a mí sola conversando a ver quién se atreve a entrar conmigo somos tantas a ver quién entra entren chicas entren así como que nos saludamos a ver ahí las veo no pueden entrar a ver en ese que ha puesto eh, vilmita Ahí, ahí van a poder entrar y yo les doy pase. Mm, mis, no pude entrar. A ver, Vilmita, si puedes, mándaselo a Moniquita que quiere entrar. Eh, ver, pásaselo por, por inbox. De repente ahí sí. ¿Ya? A ver, me pongo más, más derechita. Ya, ahí. Hola, feliz día. Feliz día, chicas. Espero que hayan disfrutado del proyecto que hicimos ayer. Estuvo lindo, lindo el proyecto y les cuento para no terminar con lo de la maratón. Mañana el lunes hay otra maratón, pero esta vez del mega internacional. Ustedes se acuerdan que nosotros participamos con la señora Vidalina y muchas de las tiendas de scrap participamos en los talleres, en las ferias. Entonces, como no hay ferias ahora, no hay ferias en donde podamos ir a hacer nuestros tutoriales, ahora ellos nos invitan a este tipo de maratones, a este tipo de eventos. Así que mañana también las invitamos. Yo les voy a decir, no pude entrar porque... Ah, mmm, ¿Qué pasó? Vamos a ver. Vilmita, eh, ¿le podrás compartir a las chicas... Oh, ¿qué pasó? Ah, lo pegaron y no pueden entrar. A ver, voy a, voy a invitar aquí a, a mi amiga Berti. Luego me mandas, Moniquita. A ver, a ver. Berti, te lo voy a mandar. A ver, Berti, te lo estoy mandando por tu WhatsApp. Si entras sería lo máximo. Ahí te mandé por tu WhatsApp. Ojalá que puedas entrar, me avisas. Y Moniquita, eh, Moniquita, mándame tu teléfono porque por tu teléfono te puedo mandar el link y a ver si puedes entrar, ¿ya? Yo recién estoy usando, les cuento, este stream, esta, esta plataforma, así que espero que funcione, porque ya lo hemos trabajado en, con, en Scraperas de miércoles, así que vamos a ver. A ver, vamos a ver si puede entrar Berti. Ya le envió el link a Berti, vamos a ver... Sí, a ver, a ver. De repente lo tengo que hacer aquí directo. Vamos a ver. En antes entraron. Entró oh, mi amiga. Acá está. Vamos a ver si le, se lo vuelvo a pegar acá. A ver. Berti dice que sí. Vamos a ver si mi amiga Berti entra. Ya lo copié. A ver, vamos viendo. Yo estoy aquí, aquí las voy a esperar, a ver, conversar un ratito. ¿Qué tal han pasado su día? A ver, más derechita, aquí, ahí. Qué hermoso tus tu trabajo. Gracias, María Edith. Ay, uh -huh. ¿Ya enviaron el link? Sí, vamos a ver si entran. Ojalá que sí. Espero que estén pasando un bonito día de la mamá. En compañía de, de los suyos, estoy viendo, no pude entrar, no puedo entrar. Bueno, creo que tengo que, que, que estudiar un poquito más esto, aunque como les digo, este, una alumna pudo entrar, estuve con mis alumnas hace un ratito y pudieron entrar, así que vamos viendo, vamos acomodándonos. Así que mañana, ya saben, mañana nuevamente en el Mega Manualidades, eh, voy a confirmarles la hora, no sé si es las 4 o las 5, pero mañana nuevamente, y la mayoría de profesoras que vamos a estar son profesoras también que han participado en la maratón de ayer, ¿ya? Así que les agradezco eh, ese link que he puesto de... Ese link que, de, que he puesto de artística oficial también lo pueden eh, compartir. Mientras más compartan, más posibilidades hay para el sorteo. Hola, hola, hola, hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Espero que muy bien, que estén pasando un feliz día. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, ahora sí. En Facebook dice que sí se puede. Ajá. A ver. ¿Alguien quiere entrar? Cuéntenme porque ahí está. Ya pegaron el link. Cualquiera puede darle clic ahí al link para que pueda ingresar. A ver, a ver, a ver. No veo a nadie. Bueno, chicas, yo de verdad muy, muy contenta de haber participado ayer y mañana nuevamente nos vemos. Espero eh, que todas ustedes estén disfrutando de este día y que mañana, que sería otra maratón, como les digo, todo el día vamos a estar haciendo talleres y proyectos, también puedan ustedes participar, ¿ya? Eh, y no se olviden que si ustedes compartan, mientras más veces compartan, más posibilidades tienen de sorteo. Yo voy a hacer un sorteo el día miércoles de, del bastidor, ¿ya? No, no sé si... Les mostré los Voy a traer el bastidor mientras que a ver si alguien puede entrar por ahí. Voy a traer el bastidor. ¿Dónde está el bastidor? Vamos a <coughs> Miren qué bonito quedó el bastidor. Este es el bastidor que, que hicimos ayer. Ahí está. Miren qué precioso quedó. No, pero, pero. Ahí está. Enseñé a hacer estas florcitas. Aquí está. Enseñé a hacer todo esto. Así que este, este va, a ser, va a ser sorteado el día miércoles. Ya, el día miércoles voy a, a sortear este bastidor y mañana, el proyecto que haga mañana, también lo vamos a sortear. Solamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eh, compartir. Tienen que compartir la transmisión y automáticamente tienen posibilidades de eh, ganar cualquiera de los premios. ¿Está bien? Bueno, nadie pudo conectar, sí Qué pena. Yo hubiera querido que alguien entre. Entraron ahí, mis alumnas entraron. A, eh, Cristina entró. Llegamos a conversar un ratito. Pero, bueno, de repente por ahí están ocupaditas, están haciendo, están también tomando un lonchecito. Y, y como les digo, esto está preparado para mis alumnas. Y dije, de, de, tal vez, ¿por qué no? Para también para mis seguidoras de Scrapeando con mis Cari. Les deseo un feliz día, ya saben, las espero mañana y el video de ayer de la maratón también para que la compartan. Eh, mientras más veces compartan, tienen más opciones, de, más opciones de ganar premios, ¿ya? Hola, ahí los dejo, los dejo con la mesita que he preparado para ustedes con mucho cariño, ahí está. La mesita preparada para ustedes. Ahí les invito la galletita. Sírvanse, por favor, su galletita. Sírvanse una aceitunita. Un feliz día, chicas. Quería disfrutar un ratito con ustedes. Mañana nos vemos. Sí, el bastidor quedó bello. Sí, sí, no voy a decir que no. Quedó bello. A mí me encantó. Es primera vez que hago un bastidor así. Porque yo he hecho un bastidor con flores de, de telita, pero no había hecho un bastidor así tan suavecito. ¡Feliz día! Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes, de verdad. Un feliz día. Muy bien, me voy. Me voy para tomar lonche con mi madre, que no ha querido salir. No ha querido salir porque dice que no, que está con muchas canas. Yo le quiero pintar y me dice que no quiere tampoco, así que... Bueno, pues ya le he dicho que tiene que, que acostumbrarse y ya puede eh, tener un nuevo, un, un nuevo estilo. <ríe> Muy bien. Un besito para todas. Cuídense. Un feliz, feliz, feliz día de la madre. A todas esas madres tan hermosas y bellas como ustedes. <ríe> sí, es que fue hecho con amor. Es verdad. Ahí está. María Melgar tiene las palabras en la boca, es que fue hecho con amor y creo que todo lo que hagamos con amor siempre va a ser bien recibido. Muy bien, voy a seguir tomando mi tecito para traerla a mi mamita que se ha quedado aquí esperando. Un besito para ustedes, cuídense mucho, muchas bendiciones, cuídense, cuídense de verdad mucho, no salgan a la, a la calle si no necesitan. Yo creo que eso es lo que tenemos que estar conscientes, tenemos que concientizarnos que no debemos salir a la calle, si es con mucha mucha urgencia por comida. En realidad, yo les cuento, gracias a Dios porque es verdad, no todos estamos todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo eh, en el mismo barco, ¿no? Unos están, unos estamos en un yate, otros estamos en un barco, otros están en una lancha, otros están con sus salvavidas, es la verdad. No no todos estamos en la misma situación, pero sí tenemos que tratar de no salir de casa y tomar en cuenta que tenemos que tener todas las precauciones del mundo para no poder, para no, no contagiarnos y cuidarnos, cuidarnos mucho. Un abrazo para todas. A ver, Vilmita sigue mandando el link, a ver si alguien entra antes de que me vaya. De repente no está funcionando, ¿no? No sé, me funcionó, En antes me funcionó. Si hay alguien que por ahí quiere entrar, ahí está el link. Puede ingresar y yo le doy pase. ¡Feliz día! ¡Feliz día de la madre Silvita! ¡Feliz día! Acá tengo los regalitos. Acá tengo los regalitos de todas. Cuando ya todo se haya normalizado o de repente, no vamos a decir normalizado, porque va a ser bien difícil que, que volvamos a, la, a lo de antes... Pero sí, si este, cuando ya todas hayamos, este ya tengamos un poquito más de libertad para enviar cosas o para, para salir con mucha precaución, ya ustedes van a poder recoger todos sus premios. Ya recuerden, yo apenas avise y diga ya pueden recoger, o sea, cuando ya se pueda, este, ustedes me dicen y, y yo estoy atenta, ojo. Que si es que no, no me recogen cuando yo avise, lo vuelvo a sortear, ojo. Lo vuelvo a sortear porque no me voy a quedar con los regalos, chicas, por favor. ¿Ya? Uh -huh. Vilmita está, está copiando el, el stream. A ver, ¿hay alguien por ahí que quiera entrar y saludar? ¿Cuántas me están viendo? 15 personas. No necesitan estar peinadas, ¿ah? también pueden estar despeinadas también pueden estar despeinadas a ver prueben con ese a ver a ver, las espero pues las espero las espero un ratito ¿a alguien que quiera entrar este Berti creo que se fue Moniquita creo que ya no está a ver a ver ¿Quién quiere ingresar? Ingresen ahí donde mandó Vilmita. Ese último link. A ver, ingresen en probar. Vilmita, entra tú. Como que hacemos este, la prueba. Y así te conocen. ¿Qué dices, Vilmita? <ríe> Prueben, dice. Ella, ella no le gustan las cámaras a Vilmita. <ríe> y como mi mamá no le gustan las cámaras. Ya, Bueno. Ya nos vemos entonces, chicas. Ya no, nadie se animó. Seguramente que están en sus cosas. Gracias a todas. Ahora sí, les mando un beso muy grande. Nos vemos mañana en la maratón. Más tarde, voy de un ratito, voy a mandar la publicidad. Les cuento a qué hora voy a estar. Y los materiales que voy a utilizar. Voy a hacer un, una tarjetita con una bolsita... También tenemos poco tiempo, así que no puedo hacer algo así muy complicado. Además, mientras más fácil y mientras este, se hagan cosas bonitas, voy a hacer flores con flor, Fomigan. Ah, no se puede. Oh, qué pena. Algo, algo ha pasado, ¿no? Eh, when streaming to Facebook group, comments on stream one, show names and pictures. Ahí tiene algo ahí que dice no sucede. Sé. Ya voy a. No se puede, ya. Voy a revisar, porque en antes sí. Sí pudimos. En, la, en el aula entró eh, Cristina. Cristina entró y ya está. ¿En dónde la maratón? Eh, que sea a las 5. No, no sabría decirte, Maritza, porque yo ya tengo un horario. No recuerdo si es a las 4 o a las 5. Les voy a confirmar ya. Cari, creo que no enviaste bien el link. A ver. Cari, creo que no enviaste bien el link. Así. ¿Ah, ¿Por qué? Acá está, copy, copiado. ¿Por qué no envié bien el link? ¿Qué pasó? Te espere, dice. A ver, acá voy a enviar otro. Voy a enviar otro. Ya, a ver, Vilmita. ¿Qué ha pasado? A ver, ahí está, ahí hay otro. Ah, esa hora sales del trabajo. Oh, Berti, sí, de repente no copié bien el link, no sé. No sé, ya se hizo todo oscuro. He enviado otro, a ver. No sé, estas cosas recién estoy eh, conociéndolas. Recién estoy aprendiendo a usarlas. Okay. Yeah. <ríe> Salvador. Ay, oh, feliz día. ¿Quién me está diciendo feliz día? A ver, Betty. Ah, Jackie. A ver, ahí está. ¿Será el mismo ese? A ver. De repente es el mismo. Feliz día, Jackie. Silvia Garate, ¿por qué estás con cara triste? ¿Qué ha pasado? Ah, porque no pueden entrar, ¿no? No sé, yo copié el link, no sé qué pasó. Bueno, iremos investigándolo poco a poco. Volveré a investigar de, de porque hace un ratito sí se pudo. jaja. Como dijo una profesora, la tecnología nos atropella. ¡Ay, sí! <ríe> Me atropella también. Y eso que estoy aprendiendo, ¿eh? Estoy aprendiendo. <ríe> sí. Vilmita, y si tú pruebas, dice que no puedo comentar. Uh -huh. Si Vilmita prueba, ya sería otra cosa, ¿no? A ver, dígale. Vilmi, entra, Vilmi, para ver si sí. <ríe> bueno, feliz día. Encima que no soy buena con la tecnología. <ríe> no se preocupen, chicas. Ya aprenderemos, aprenderemos. Algún día aprenderemos. Ahora, más que nunca, tenemos que aprender, ¿ah? ¿eh? Bien, a ver, ya. Jan... Ay, tu apellido, no sé cómo pronunciarlo, Tigulwi, Tigri. Feliz día, Fiorelita, con tu mamita y familia, bendiciones. Ayer lindo tu trabajo. Gracias, chicas. Gracias, gracias, muchas gracias por los saluditos. Muy bien, ahora sí, ya nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Vilmita me está diciendo que espere, pero ya me voy. Ya terminamos el tiempo. Un besito para todos. Un feliz día para todas. Eh, cuídense mucho. Y nos vemos mañana. Más tardecito estoy posteando eh, lo de la maratón de mañana. Es, es, no, ya no es por, eh, por artístico oficial. Eh. Esto es por el Mega Manualidades. La señora Vidalina, que es la que nos mueve aquí a todas, somos sus, las chicas de la señora Vidalina. <risa> la señora Vidalina ya posteó ya, yo voy a postearlo de un ratito porque primero quería postear el, el saludo por el Día de la Madre. Y, este, pero la señora Violina ya posteó el, el, el evento de mañana. Ahí está, por ejemplo, la señora Villalina está que habla y habla y habla por el grupo de, de, del scrapbook y yo no le contesto. Cari, estás programada mañana a las 4. Ahí está. Ay, alguien me ha dicho. <risa> Ustedes son mis, eh, mis secretarias. <risa> a Vilmita, creo que ni a Vilmita le había dicho, pobrecita, Vilmita me dice, eh, hola no puedo, estaba con mis hijos, sorry no, no se preocupen, no se preocupen las que no pueden, no se preocupen a ver, ¿quién me ha ¿quién me dicho eso? porque no puedo ver, ah, Maritza Cari, acá está, Sandrita, Sandrita está poniendo, Cari, estás programada mañana a las 4, ya, estoy programada mañana a las 4, Sandrita es mi manager, ahora Después de Vilmita. Mi es a las 4. Ojalá pueda verla, pero igual se queda grabado. ¿Ya, chicas? Igual queda grabado todo. No hay problema. Listo. Ya les invité el lonche. ¿eh? Ya les invité mis galletitas. Les he invitado mi pastelito. Les he invitado unas aceitunitas. Quería compartir con ustedes. Aquí en mi terraza parezco la loca hablando sola. Así que la voy a subir a mi mamá para que tome el lonchecito conmigo y veamos una película y disfrute yo de ella, que la amo tanto, a mi mamita linda, gracias a Dios la tengo viva, vivita y llena de salud. Bien, chicas, un besito grande para todas, ahora sí las dejo, ya la Miss Cari está hablando mucho, las quiero mucho. Voy a postear lo de mañana, mañana también voy a postear la lista de materiales, y como dice Sandrita, estoy programada para las 4, así que espero que a las cuatro todas me estén acompañando, ojo, no solamente a mí, por favor, acompañen a todas y a cada una de las escraperas peruanas, porque esta vez sí todas somos peruanas, si no me equivoco, eh, no saben cómo nos ayuda esto. Si ustedes comparten con nosotras, están interactuando con nosotras, comparten nuestra página, no saben cómo se mueve. Ayer eh, la mayoría tenía 400, 500 personas mirándonos y nosotros decíamos compartan, compartan y las chicas compartían y de verdad entraron, entró mucha gente ha entrado a a la academia solo compartiendo. Eso es lo único que pedimos. Lo único que pedimos, ustedes saben cómo somos de desprendidas. Eh, tengo mucho, tenemos todas, todas, todas mis compañeras, muchas ganas de enseñar, de compartir. Y ustedes, en agradecimiento, lo único que pedimos es eso, que compartan. Si ustedes comparten, nosotros nos hacemos más conocidas en las páginas, tenemos más trabajo. Esto es como, como la cadena de pagos, así es, como una cadena de solidaridad, véanlo así. Entonces, porque muchas dirán, pero ¿por qué quieren que compartamos? Todas las páginas compartan, compartan. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que nosotras, las eh, pequeñas empresas de este tipo de, de proyectos como el Scrap, levantemos vuelo. Si nosotras nos quedamos en el mismo lugar con, con, tan, eh, con eh, a ver, ¿cómo decir? Con algunos cuantos miembros, no levantamos vuelo. Y esa es la forma que nosotros tenemos para que ustedes nos ayuden. Gracias, Ruth Noemí. Feliz día para ti también. Isabel Campos, la acabo de ver. Para Jacqueline, para Maritza, para Lilian. Para todas, un feliz día, chicas. Se les quiere mucho. Un besito. Ahora sí me voy a burlar a mis cari. Mua, mua. Hasta mañana a las 4 de la tarde en el Mega Manualidades. Ahí por ahí las veo. Ahora todo va a ser virtual. <ríe> un besito. Chao, chicas. Nos vemos. Cuídense. Feliz día.